¿Tú eres una persona sorda y crees que la lengua de señas hace parte de tu patrimonio? ¿Sí? No. Ay, no sé. Mm, si tienes alguna duda, te invitamos a que esta noche te conectes a NotiSeñales a las 7pm, donde debatiremos este tema. ¡Vamos!